Aleluya. Primera Corintios 5 Se ha sabido que hay entre vosotros fornicación, y fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, a tal extremo que alguno tiene a la mujer de su Padre, y vosotros estáis envanecidos. No debierais más bien lamentarlo y haber quitado de en medio de vosotros al que cometió tal acción. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu.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 para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque nuestra Pascua que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No me refiero en general a todos los fornicarios de este mundo, ni a todos los avaros, ladrones o idólatras Pues en tal caso, os sería necesario salir del mundo Más bien os escribí, para que no os juntéis con ninguno que Llamándose hermano, sea fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón Con el tal ni aún comáis Porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios los juzgará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 ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque adonde quiera que tú fueres iré yo